Ya no me busques porque no está aceptando. Dije que nunca dejaría de quererte pero esto es tu culpa y tú sola te lastimas. Siempre quise intentarlo pero no fue suficiente y hace demasiado tiempo que ya dejé de amarte Pensé que con el tiempo esto sería diferente, yo trataba de entenderte y puse todo de mi parte Intenté no hacerte daño pero ya me cansa verte a cada instante y hace tanto que ya dejé de extrañarte No sé cómo despedirme, intento hacerme el valiente pero Sido fuerte en todo esto de marchar. Sin embargo en el fondo te deseo mucha suerte Solo espero que encuentres lo que no supiste darte Esto ya no era amor, ya era desesperante Me cansé y la verdad es que ya me da igual perderte No te extraño pero extraño a la persona que eras antes Quizá nunca acepté que no somos los de siempre Yo positivo y tú negativa estamos mejor en diferentes polos Intentemos separarnos de verdad ¿Qué más perder? Nuestro miedo más latente no sabemos estar solos Ya no somos como antes y Tampoco nos queremos Por mucho tiempo dejé que tomaras el control Tenía miedo de perderte y me perdí. Oh, Sigues fingiendo que lo nuestro aún no terminó ¿Por qué seguir con esta farsa si ya no hay amor? Ya no me busques porque ya es tarde Hace tiempo que dejé Fue un chantaje. Y siempre seguí cayendo sin darme cuenta que de a poco yo me fui perdiendo. Hasta el punto en que pensaba en que yo siempre era el malo toque a fondo. Y fue cuando el valor venció al miedo. Siempre odiado eso de ti. Creo que ahora odio todo, pero quiero dejar ir tus recuerdos poco a poco. Minimizamos cada fallo, presumiendo nuestros logros. Hablando de lo que fuimos, pero ya no sé qué somos. Me siento más tranquilo al saber que no volverás. A veces me acuerdo de ti, pero ya es algo normal. Ambos tuvimos mil errores. Quizá yo unos cuantos más Por creer en cada lágrima y chantaje emocional Y vivir lo mismo de antes, no gracias Yo paso, buscas tu amor en mí La verdad ya está escaso y en pedazos por tu error Solo fuimos otro intento de amor Que terminó en fracaso No me pidas que me quede Cuando ya sé estar solos Y después de unos minutos Otra vez gritos por todos Y después de unas horas Nos queremos como locos En el fondo nos estamos matando Poco a poco Por mucho tiempo Dejé que tomaras el control Tenía miedo de perderte Y me perdí oh, Sigues fingiendo nuestro aún no terminó, ¿por qué seguir con esta farsa si ya no si, hay amor? Ya no me busques porque ya es tarde. Hace tiempo que dejé de amarte.